sé quien es representante de los agricultores 23 de marzo minutos, del pueblo montubio del la Cantón venta a, a continuación, la haremos la posesión oficial de la ingeniera Juan sí, este Jiménez Romero. En estos momentos vamos a ser eh, testigos de la posesión de la gobernadora de los en la parte de acá, vamos a tratar de poder enfocar lo más cercano posible para no eh, impedir la visibilidad de las invitadas Bienvenido Andrés Ramírez, quien es el delegado del Ministerio de Gobierno y hará en estos momentos la, la posesión Vamos a escuchar la posesión Buenas tardes apreciadas autoridades, invitados especiales público general en nombre del Ministro de Gobierno Francisco Jiménez eh, me ha delegado el día de hoy para presidir esta posesión. Hoy, 23 de agosto del 2022, tengo el honor de posicionar en el cargo de gobernadora de la provincia de Los Ríos a una mujer insignia de esta provincia. Una mujer que se ha destacado por llevar en alto los colores de la bandera fluminense. Con una trayectoria intachable, la ingeniera Connie Jiménez representa la lucha diaria de las miles de mujeres que salen a trabajar para llevar el pan de cada día a sus casas. Estoy seguro que Connie no solo será la voz de las mujeres, será también la voz de los jóvenes, de los hombres y de los niños fluminenses, y los representará con mucho orgullo. Estimada Connie, para el ejercicio de este importante cargo, ha sido instruida con los más altos valores, la honestidad, el respeto, la honradez, cosas importantes en esta época que vivimos. Este nuevo reto profesional exige mucha inteligencia, firmeza y respeto, y sé que lo tienes. El gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza apoyará incansablemente esta provincia para que la vida de cada uno de los fluminenses sea garantizada en todo lo que necesiten. Para esto tienen una nueva gobernadora. Apreciada Connie, felicitaciones por este nuevo comienzo. ¡Abajo! Felicitaciones, gobernadora. Guerrero, ex-gobernador de los Ríos. Hay, muchas... oh. hay muchas autoridades especiales invitadas aquí a esta posesión y vamos a escuchar ahora la siguiente intervención. A quienes ustedes ven en pantalla en estos momentos es la nueva gobernadora de los Ríos, bienvenida, la ingeniera bienvenida. Connie Jiménez Romero. Queridas autoridades, señor alcalde de la ciudad, señores representantes del gobierno central, señores representantes de la Policía Nacional, invitados especiales, señoras señores, eh, quiero que sepan que para mí es un acto de suprema honra estar en este lugar para un momento tan especial como este en su vida, Connie. Usted sabe que mi familia guarda un espacio de amor, de aprecio, por lo que usted es, por lo que su familia es, y por lo que estoy seguro usted va a hacer dentro de esta función importante que el gobierno nacional le ha encomendado. Primero quiero ser breve, vengo en condición de ciudadano, de una provincia de hombres buenos, porque Los Ríos es una provincia productiva de gente buena, y los buenos somos más correctos. Vengo a felicitar al gobierno central, considero que es un acierto el haberlo designado a usted. Puedo testificar de sus valores éticos y morales, y sé de la familia de usted procede. También conozco de sus valores espirituales. Vengo también como ex gobernador de la provincia. Efectivamente hace coincidencia, ¿no? 20 años tuve el encargo honroso de estar en el lugar Hoy creo que está aún en mejores manos. Y créanme lo que no es fácil, pero sé que usted es una mujer capaz, sé que usted es una mujer de carácter, sé que usted tiene talentos para manejar con acierto y con justicia, con armonía, todo lo que a su cargo atañe y sobre todo la interrelación con todas las dependencias y representaciones del gobierno, con las ciudades alcaldes, con el señor prefecto provincial. Estoy seguro que eso lo va a lograr usted. Vengo también como empresario. Somos productores, somos exportadores de banano. Y le decía a usted que los, eh, los buenos somos más. Es una provincia que produce. Somos los primeros productores de cacao, de banano, de café. Somos los primeros productores de soya, de arroz, de maíz. Somos los primeros productores de piña. Tenemos tanta abundancia en esta provincia. Lo que necesitamos es gente linda, gente sabia, que pueda dirigir los destinos de nuestra provincia y creo que usted reúne esas condiciones y vengo finalmente como ministro de Dios vengo a hacerle saber a usted lo que también usted lo conoce a recordarle mejor dicho la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas bien que el señor haya usado el gobierno para designarlo a usted pero sepa usted que su guardo viene de Dios y que a Él es que tenemos que un día responderle por todo lo bueno que nos permite hacer. Segundo quiero decirle que quizá la provincia, la sociedad esperaba primero a lo mejor un varón. Pero yo quiero decirte que Dios determinó en el cielo que sea una mujer. Y la Biblia recoge mujeres poderosas de Dios, como Débora, por ejemplo, una tremenda gobernadora del pueblo de Israel. O quizás como usted era una reina maravillosa, como usted también lo es. Y estoy seguro que Dios ha puesto talento, sabiduría en usted que le van a permitir ejercer. Pablo le decía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Eres una mujer joven, pero también tienes una mujer de coraje y sé que tienes atributos que adornan tu personalidad y que te van a permitir cumplir a cabalidad con la función encomendada. Y finalmente quiero decirte algo, nunca te olvides. Proverbios 29 dice Gobierna los justos y el pueblo se contenta gobierna el impío y el pueblo gime. y tú eres una mujer justa de Dios y yo sé que Dios ahora mismo está derramando una sabiduría especial está derramando una gracia especial para que tú puedas cumplir esta realidad permítame finalmente en el nombre de Jesús levantar mis manos frente a ti y darte gracias Dios por la determinación del cielo para cubre la vida de Connie con tu favor con sabiduría, con inteligencia ordena sus pasos Señor y que cada decisión que ella tome venga Señor de un dictado del cielo Señor Padre mío, guárdala Señor que el ángel de Jehová es para mano acampe alrededor de ella, la cuide y la dirija Señor Padre mío, y adórnala de gracia Señor que ella pueda ejercer esta función a la cabalidad y finalmente te pido Señor concédele éxito Señor porque el éxito de ella será el éxito del cielo y será el éxito también de esta provincia y de todos sus ciudadanos yo te bendigo Connie y doy gracias a Dios por este tiempo gracias a ustedes también muchas gracias por la hermosas palabras, sin duda alguna, del ingeniero César Amado Guerrero, ex gobernador de la provincia de Los Ríos, que en esta mañana, pues, sentidas del palabras. De, palabras. Quien de esta en manera, es el momento eh, de la intervención de la ingeniera Connie Jiménez, para ya gobernadora la de la de provincia de, de Los Ríos. Fuerte los, los aplausos, por favor. La la quién vamos a escuchar en este momentos? Ya va a ser de sus palabras David estimado Carlos Germán alcalde de Ollo gracias por su presencia aquí Fernando Chian, nuestro gerente nacional de Van Ecuador. André Ramírez, subsecretario de articulación con otras funciones del Estado y delegado oficial del Ministerio de Gobierno Coronel Wilson Torres, jefe de subzona policía de Los Ríos Coronel Marco Ortiz, Comandante Zona 5 Especial. Y nuestra querida viceprefecta Joa Muchísimas gracias por su presencia. Mi amada provincia de Los Ríos, hoy mi corazón se llena de alegría y de expectativas por asumir este gran reto y a la vez por la oportunidad de servir a mi pueblo. Uno puede dar todo por aquello que ama y yo, como ustedes, Amo a mi provincia, amo a los ríos. Hoy con humildad y con firmeza asumo el cargo de gobernadora de la provincia de los ríos, agradeciendo primero a Dios, quien me ha dado la fortaleza y quien me ha acompañado en cada paso de mi vida, así como mi familia, así como mis seres amados. Cómo no agradecer también a mi gente, a mis riocenses por su enorme cariño y apoyo sincero, sentimientos que atesoro y por quienes estoy aquí ahora. Los que me conocen saben que mi querida provincia ha sido mi propia causa desde que era una niña y hoy tengo el honor de servirla. Estamos trabajando y queremos empezar agradeciendo desde ya al señor presidente de la República Guillermo Lazo porque en momentos en los que los valores que acompañan a la confianza, como la lealtad, la responsabilidad, deben ser puestos a prueba para superar una crisis de venida de la indolencia y la permisividad, con la que han actuado lamentablemente en este país organizaciones criminales, el narcotráfico, la delincuencia común y las de cuello blanco. Nuestra provincia, una tierra bendecida con potencial agrícola, capaz de sostener no solamente la demanda local, sino también de generar una producción suficiente para exportar al mundo lo que Ecuador tiene hoy con calidad. Maíz, cacao, banano, café, arroz, esa debe ser la noticia nuevamente. Los ríos deben estar en las primeras planas, pero no porque se haya convertido en una de las cuatro provincias con más muertes violentas sino porque la vamos a recuperar de las mafias y de la inseguridad. Porque ese territorio debe ser territorio de paz y porque tenemos la férrea voluntad de volver a ser la provincia a la que uno añora visitar, a la que uno disfruta. Por su gente amable, por sus hermosos paisajes, sus tradiciones y sus expresiones culturales que han marcado nuestra identidad, de nuestro pueblo Montubio, de nuestro pueblo aguerrido, de nuestro pueblo solidario, que aporta con esfuerzo al desarrollo de todo el Ecuador. Cuando hablo de que los ríos han sido desde siempre mi amor, mi lucha y mi causa, lo digo con todas las fuerzas de mi espíritu. Toda la vida soñé con engrandecer ventanas, Toda la vida soñé con engrandecer los ríos. Y para ello me preparé. Desde muy pequeña estudié arduamente entregando todo de mí. En la escuela de mi bella ventana, donde aprendí los valores de la sencillez y del esfuerzo para alcanzar todas las metas que me he propuesto. Las calles de Babahoyo fueron testigos de mi vocación cívica, por donde declamé y por donde porté la bandera de mi patria como abanderada de mi colegio, también en Babahoyo proclamando mi devoción por la tierra en la que nací. A los 16 años partí a Honduras porque tenía claro qué quer que quería hacer profesionalmente y estudié por algo, por lo que hoy pretendo entregar mi mayor esfuerzo, trabajar por los agricultores de mi provincia, prosperar sus campos y dar vida a sus tierras. Mi compromiso como mujer, que ha dedicado su vida a las tareas sociales para aliviar la desesperanza, el hambre y el dolor, así como una profesional ligada a la producción agrícola. Hoy paso mi trabajo sobre tres ejes fundamentales. El de seguridad, la reactivación productiva y el bienestar social. Sobre el primero, sabemos que es importante contar con una policía mejor equipada, con un número mayor de uniformados y con operativos permanentes para mejorar la seguridad de la provincia. Pero el problema no se resuelve solo así. Necesitamos el apoyo de otras instituciones a las que hoy quiero comprometer para reducir los índices delictivos. Y concretamente hago un llamado al sistema judicial para que se sume a este objetivo, para someter y controlar la criminalidad y evitar la impunidad que tengamos jueces implacables, incorruptibles y justos para desbaratar las vértebras del fenómeno delictivo violento como es la producción y el tráfico de drogas. Cuenten conmigo, con esta mujer que sabe y conoce cuáles son las necesidades de los riocenses. De hecho, mi principal preocupación es la seguridad de todos y lo digo por experiencia propia, de alguien que ha sido víctima de este cáncer social, de alguien que conoce lo que está pasando en nuestras provincias pero aquí encontrarán una mujer que no tiene temor y que no debe favor, solamente a Dios y que busca con ustedes que nuestra provincia y sus 13 cantones sean una zona segura para vivir, para producir y para invertir para que los ríos sean el motor, la transmisión y las ruedas de la economía nacional del Ecuador debemos señalar también con absoluta claridad la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos fluminenses para contribuir a este éxito, para contribuir a este desafío, para que nuestros territorios sean espacios libres de violencia. Por eso hoy debemos promover la gestión de seguridad con los gobiernos seccionales y su involucramiento, sin banderas políticas, para enabolar una campaña de educación en valores, la promoción de los derechos y el respeto a las leyes. Que no sea una moneda común la violencia intrafamiliar. Que sea la excepción una resolución violenta de conflictos. Y para eso articularemos nuestros esfuerzos para que la policía, sí, esté bien dotada y equipada para controlar el orden y resguardar la vida. Para que la justicia, sí, haga honor a su nombre mediante el respaldo y respeto de su independencia. Para que la rehabilitación social, que es un eje fundamental, también sea atendida. Y en este marco... Para, para prevenir las conductas criminales, las instituciones del Estado puedan crear condiciones locales que generen verdaderas oportunidades y empleo. La tarea de un gobernador o de una gobernadora no solo es ser la representante en territorio de nuestro gobierno nacional, es ser la pieza clave para coordinación entre las distintas carteras del Estado, para que todas puedan cumplir las disposiciones de nuestro presidente a través de la constitucionalidad del Ejecutivo desconcentrado. Por eso, mi segundo eje de trabajo tiene que ver con mi pasión, con el campo, con la producción agrícola. Para eso estudié para contribuir al fortalecimiento de una actividad que puede constituirse la plataforma de lanzamiento del desarrollo económico del país. Tenemos una tierra fértil, tenemos un pueblo trabajador, tenemos condiciones extraordinarias para poder producir y hoy tenemos el apoyo del gobierno nacional para mejorar los procesos de siembra y cosecha. Mi reto es trabajar de la mano con los ministerios responsables para fortalecer... El campo para que lleguen los insumos como urias, semillas, créditos productivos, paquetes tecnológicos y la oportuna legalización de tierras. Quienes me conocen saben que soy una mujer que honra su palabra y que lo que hoy expreso públicamente será mi compromiso con los ríos, para que no solo sea el granero del Ecuador, sino el polo de reactivación económica clave del desarrollo rural y agrario del país entero. Eso se merece los ríos. Labor omnia vincit. El trabajo todo lo puede, todo lo vence y aquí estoy para trabajar por mi provincia, para vencer todas las dificultades que amenacen con retrasar el programa de gobierno y nuestro encuentro con la prosperidad del país. Por allí algunos sectores han intentado sembrar dudas antes de iniciar mi gestión, descalificando que sea mujer y que sea joven. Pero debo decirles que donde quiera que haya o se encuentre un prejuicio, siempre en estará la verdad. Y la verdad, transparencia y honradez está aquí. Así de en mi voluntad para servir a mi pueblo. Soy una hija de los ríos, una mujer preparada, y una guerrera de las filas de mi provincia. Mi trabajo no es de ahora. Ustedes saben que he venido involucrada en varias actividades, desde lo privado, desde mi propia fundación. Y hoy, ese acuerdo por la vida digna quiero radicarlo en mi tercer eje de trabajo, que será el de poner acento a todos los programas sociales que desarrolla el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el de salud, el de vivienda, con el objetivo de extender los beneficios de manera directa a nuestras personas con discapacidad, a nuestras mujeres, niñas, niños, adolescentes y nuestros emprendimientos que requieran el impulso del gobierno. Ese empujoncito con el que se inician los grandes procesos de cambio en la historia. Esta es mi hoja de ruta, con la cual pretendo servir a mi pueblo. Este es mi compromiso que hoy suscribo públicamente para trabajar todos y cada día hasta tentar al cansancio, porque nos merecemos una provincia segura, libre y productiva, porque Los Ríos siempre merecerán lo mejor. Muchísimas gracias. La flamante gobernadora la eh, las palabras de la, la palabras de la ingeniera Cor Jiménez, gobernadora de la, la comuna de, de, de la provincia de, de los, los Ríos. Conocer, mayor, ¿no? no de joga, de el alcalde mayor, Marco Ortega del Gobernador del Departamento de Trabajo, desde la agencia de la provincia de Los Ríos, por todos los tipos de diferencia que vive en cerca de la provincia de la provincia de Los Ríos, ingeniera Cor Jiménez, palabras muy llenas de optimismo, de gratitud, especialmente que de esa manera debería ser para de esa manera contratar la delincuencia ¿no? eh, la presencia de las actividades y más que todo el aplauso del público que nos hizo esperar la familia y todo la gente en este momento están eh... para finalizar este evento les pedimos por favor que se pongan de pie y podamos así entonar las notas del himno de la provincia de los ríos el himno de la provincia de los ríos en este preciso momento